saludos cordiales prilines de todo el mundo os está hablando en directo desde madrid os está hablando luis de Prisline. en esta ocasión estoy con nuestro invitado él es gerson lleva dos años y tres meses no en españa Sí, es correcto él está esperando a que se cumplan los tres años para tener el arraigo social antes de nada os recuerdo que aquí os damos nuestra opinión personal en este caso la de gerson la mía y vamos a hablar un poquito, pues, cómo hizo Gerson el día que vino en el aeropuerto. Eh, vamos a hablar de trabajos para hombres, porque él ya lleva dos años y tres meses y es hombre, como podéis ver. Ha estado tanto en Barcelona como en Madrid. Nos va a decir cómo, cómo encontrar trabajo en estas dos ciudades. Eh, vamos a hablar también un poquito mmm, del tema de empadronarse, del tema de conseguir habitación. Tiene muchísima experiencia en estos dos años y un poquito también bueno eh, él viene de perú también nos vamos a hablar un poco de las ventajas que tienen las personas de chile y de perú las ventajas y, a, y aclarar un poco todo ese tema y vamos a hablar también un poco del tema este del asilo el debate que se ha generado un poco con el tema del asilo que lo quieren modificar bueno saludo a todos los que veis este vídeo luego poner las dudas que os queden en los comentarios que las iremos respondiendo igualmente y por supuesto saludo a los que os conectáis en vivo en este momento eh, que podéis ponerlas en el chat. Y el que no esté suscrito todavía, pues eh, que se suscriba. por Con campanita, muy importante, con campanita, con todas las notificaciones, porque siempre emitimos en directo. Bueno, Gerson, preséntate un poquito a los prilines y ahora y ahora empezamos la entrevista. Amigo, diles vale. un poquito quién eres, tu pequeña historia. Vale, a ver, eh, mi nombre es Gerson, tengo 32 años, nacionalidad peruana. Eh, bueno, me vine aquí con la, con la, con la ideas de bueno, conseguir eh, mi meta. Tenía muchos proyectos, pues tengo muchos proyectos en mi vida que, bueno, eh, todavía poco a poco, ¿no? Obviamente, que me queda todavía, pero ya he avanzado dos años y tres meses. Ya, hacia... y seguimos, seguimos ahí. Buscándola ahora mismo, estoy buscando el contrato, pero pero bueno, es así: día a día hay que estar luchando y, y viendo todos los temas de, de, de trámites, trabajo. Seguimos seguimos ahí en la lucha, como dice. En la lucha, oye, es, es Gerson, más. entonces, ¿no? Gerson, Gerson, perdóname, Gerson, perdóname, Gerson, perdóname, yo, Gerson, bueno, pues poniendo sí, no, la gente, los españoles, ¿vale? Que ahora me vas a. Saludo a todos los que estáis en el chat ahora vamos a hablar del tema de arraigo social he dicho él es hombre nos va a hablar de toda su experiencia cómo conseguir empadronarse cómo conseguir piso eh... Mira empezamos lo primero y luego ya ir poniendo las preguntas y luego después nos respondemos ahora, ahora lo sacamos no te preocupes él me va a ayudar porque es que si no nos superan los pilines. cuéntales un poco cómo fue el tema vamos a empezar por el principio cuando llegaste en el aeropuerto cómo fue la, el, el llegar a españa que era interesante te preguntaron mucho poco voy a avisar yo mientras a los prislines de telegram el que no esté en telegram tiene debajo el enlace ¿eh? hay un grupo que estamos las 24 horas casi tres mil cómo fue la llegada Gerson bueno llevando, amigo dice bueno yo tenía destino a barcelona eh, tenía acá la escala en madrid en madrid fue donde me preguntaban no este si como yo tengo familia aquí preguntaba con el tema del hotel por qué había sacado había pagado el hotel eh, bueno eh, te preguntan básicamente te preguntaron mucho poco que... bueno, o sea, eh, eh, eh, te preguntaban que por qué traías reserva de hotel teniendo familia en Madrid ¿no cómo era claro, eso me preguntaron eso pero bueno hay que, hay que estar creo que con la cabeza tranquila cabeza fría estar seguro no lo que vas a contestar eh, Básicamente que nada, que no quería incomodar a mi familia. Yo tenía este, mi reserva hotel para no incomodar y nada, te preguntan lo que estudiaste, que te dedicas, cosas como este, el dinero, que, cuánto dinero. No se lo mostré, no pero sí, sí me preguntaron este, cuánto dinero tenía y cosas así como esas. ¿no? Pero no te hicieron mostrarlo, ¿no? No, ¿Gerson? no, no. no, no y entonces viniste directamente a barcelona en tu caso barcelona sí. y cómo fue la llegada a barcelona en barcelona ya más tranquilo ya todo todo todo todo tranquilo no, no pasó no pasó nada la verdad todo todo bien no. No hubo más. Vale venga pues vamos vamos a, a ir avanzando eh, una cosa que descubrimos el otro día es que en madrid eh, Hay un sitio para cuando uno es hombre no te preocupes ahora por el chat, luego lo tú, ahora los primeros luego ahora empezamos con las preguntas. Escucha, cuando uno es hombre, ¿cómo encuentra trabajo? Tanto en Madrid como en Barcelona, ¿qué tips le puedes darte? Primero hacer contactos, hacer contactos, preguntar, no tener miedo a preguntar, eh, dejar currículum. Hay muchas formas, ¿no? De dejar currículum primero por todos lados. Eh, básicamente lo de lo que podría ser restaurantes, fruterías, de todo. De, todos lados en realidad no descartar nada. Eh, después, a ti tú has podido trabajar siempre este estos dos años Dios, y pico. Sí, gracias a Dios. Gracias sí, a Dios, sí, Helson, gracias has podido Dios, trabajar, he ¿no? Trabajado, hecho cosas. En Barcelona y, principalmente ha sido tu caso. Nada ¿verdad? estable, nada estable, pero siempre siempre gracias a Dios hay que estar moviéndose. Y no te ha faltado 24, el trabajo, 7, ¿no? 24/7. 24/7. Sí, trabajando. Sí, sí, si no, no Moviéndose, estar. moviéndose en realidad para poder conseguirlo, ¿no? Para poder conseguir este, lo que lo que quieres que está trabajar, generar ingresos el otro día gerson nos decía a una invitada que en madrid hay un sitio que es el que metro plaza elíptica donde los hombres pueden encontrar trabajo tú eso lo conoces y si puedes conocer también un equivalente en barcelona ya que has estado tanto en barcelona más que nada para ayudar a los nuevos que vengan que no lo sepan bueno en barcelona hay lo, las tiendas de materiales que mayormente es donde la gente va a comprar los materiales sean los lo, los, los maestros maestros de obra los albañiles que sé yo, a veces falta un ayudante un oficial por allí hay gente ahí parada que, que lo jala o no o sea me quieres sí. decir que en Barcelona en las tiendas de materiales ahí eh, se puede encontrar trabajo se pueden encontrar tanto a la entrada y la salida porque van que, los encargados hay que estar de muy temprano sí como todo no hay que hay que buscársela, o de temprano hay que estar allí haciendo call, esperar que venga la gente y te pueda, pueda llevar para hacer la obra, para una pintura, una es, reforma, una, Básicamente es todo lo que está relacionado a reformas. ¿no? tema de reforma. Es que a mí eh, nos dijo una invitada que aquí en Madrid, en Plaza Elíptica, pues que va la gente pues a las 5, a las 6 de la mañana, de lunes a domingo, y que por ejemplo uno, una empresa quiere hacer una mudanza o quiere hacer una reforma y allí puede reclutar gente. Eso sí, también, sí. ¿no? Pero en Barcelona no es en un sitio exacto, ¿no? Es más bien en las tiendas estas de materiales. En las tiendas de materiales. Generalmente es allí donde se suele dar este... Para hombres, ¿no? Digamos, ¿no? Para hombres hay, hay trabajo en las tiendas que... ¿Y alguna mujer se ve en estos temas o no? La verdad no no, no he visto, pero... Podría bueno, haberla. Podría haberla, claro. Haber, no podría es. Haber, claro. Ah. es que siempre se dice que los hombres, cuando uno está irregular, que es más difícil encontrar trabajo que las mujeres siempre lo tienen más fácil porque claro con eso el cuidado y en la limpieza aunque mm. los hombres también podemos limpiar está claro pero claro no no yo creo que el que quiere el que quiere lo consigue el que quiere algo lo consigue pero obviamente es duro ¿eh? no no es fácil hay que estar ahí moviéndose mucho buscar intentar seguir intentando siempre siempre intentar intentar y seguir. sobre todo has dicho mucho las relaciones ¿no? Claro, ya son... relaciones siempre contactos el boca a boca es muy importante. Importante. ¿Tú cuando llegaste y fuiste a Barcelona, allí no tenías familia? No, no. Porque claro, tus no, primas no, no, estaban aquí en Madrid. Entonces, ¿cómo sí, hiciste sí. los primeros contactos, más o menos? O a preguntar, preguntar en la calle, donde sea, la verdad, preguntabas en, en obras. Básicamente me pegaba mucho a los latinos. Me veía a latinos que por allí que, bueno, pensaba, tenía la idea de que eh, estaban quizás en la misma situación que yo o habían pasado la misma situación que yo y por ahí me podían... Te podían echar una mano, He una ayudar mano a con poco. información de, de cuando, cuando aquello de... no existían los canales estos de Fleetline, hace dos años y pico. Sí, sí, claro. No, no tenía idea que existía, claro. que lo conocí no, Venía, Playline. claro, por eso. No, no claro. es verdad. O sea, sí, llevaremos sí. como nueve meses ya haciendo esto, digamos. Escucha, y no. eso, porque tú me has dicho que en cinco días llegaste a Barcelona y ya estabas trabajando, ¿no? Yo sí, ya encontraba Cuéntales cómo fue ese primer trabajo, cómo lo encontraste, porque para ellos es muy importante, como llegan recién llegados. Sí, bueno, este, en una frutería. Tenía tenía, este, contactos de fruterías, de, de restaurantes latinos, básicamente, de, de todo un poco en realidad por ahí que, que, que te puedan ayudar con algo, ¿no? quizás, ¿no? pero es difícil ya por temas de, también de poco de inspección un poco es complicado pero hay que seguir intentando no hay que seguir ahí moviéndose seguir insistiendo insistiendo ¿no? y la cabeza muy bien el ah, optimismo alto supongo siempre, verdad siempre, siempre siempre siempre positivo positivo siempre vale eh, luego hay un pequeño debate de que muchos preguntáis porque chile y perú aprovechando que gerson es de perú hay un convenio especial y muchos pensáis que si venís como turista y encontráis aquí un trabajo que alguien os quiera contratar de forma regular que podéis hacerlo y no es así hay que ir también al consulado de españa en chile o en perú a arreglarlo que nos lo ratifique yerson aprovechando que está aquí bueno de la información que conozco no que en los tres meses eh, peruanos y chilenos tenemos eh, esa opción ¿no? de, en los tres meses de estando regular digamos de, en tiempo de turista Puedes buscar el contrato y eh, puede haber eh, personas que te ponen el contrato y tienes que volver con el contrato a tu país de origen y al consulado ¿no? de España en tu país. ¿no? Es así, efectivamente. Yo lo, lo ratifico porque lo sé, pero es que algunos de vosotros he visto en el chat de Telegram que os creéis que no, que lo sepáis. Claro. No es importante. Sí, sí, claro, es una sí. pena a ver si eso lo cambian algún día, porque eso de volver y volver y volver hay cinco excepciones hicimos un vídeo de las cinco excepciones para ese, para no tener que volver pero para todos los países ¿eh? en el que esté interesado que lo vea por cierto, PRIXLIN es ponerme un like si, si podéis vale salir un momentito del chat poner un like que así luego llegamos a muchas más personas vale el algoritmo eso lo tiene en cuenta si os está gustando ponerle un like y si lo estáis viendo luego eh, no en directo pues también un like y suscribiros que siempre emitimos en directo vale mira si quieres eh, yo tengo aquí el chat bueno antes de pasar al chat, Jason me ha preguntado que él estaba pensando pedir el asilo. Eh, yo le he dicho, espérate que lo hablamos un poquito en directo con los perilines, así aprendemos todos. Era así, estabas pensando, pero le queda dos años y, o sea, le queda muy poquito ya, ¿no? Te quedan meses para el arraigo social. ¿Por qué querías pedir el asilo? Lleva dos años, que no me equivoque, dos años y cuatro meses, ¿no? ¿O tres meses? Sí, sí, dos tres meses ya. Sí. Dos años y tres meses, le quedan, nada, ocho meses, ocho o nueve meses para, tener, para intentar ya el arraigo social. ¿Por qué quieres pedir el asilo hoy, Yerson? con todo el cariño bueno para básicamente para, para para buscar el tema del contrato no que es lo que, que es lo que me faltaría digamos no que en algún momento también lo hubiera solicitado porque también tuve problemas en mi país pero siempre le di prioridad a trabajar no que eh, descansar un día claro. para ir a la cita y hacer el trámite ya por allí como estaba trabajando por ahí perdí ese trabajo él no, él no pidió el asilo aunque en su país había conflicto pero claro ahora se pone que ya lleva dos años y tres meses a ver técnicamente a día de hoy lo podrías pedir seguramente te lo aceptarían a trámite pero mi pregunta es por qué lo quieres pedir si ya en ocho meses vas a poder ir el arraigo social vas a acabar antes con el arraigo social yo creo que tramitando el asilo si lo pidieras bueno siendo o sea, tú qué ventaja le ves y si más que nada te lo digo para ellos para que lo sepan yo haciendo cálculos claro como el contrato sí. Es de un año, ¿no? Digamos, el, el que te piden, ¿no? Digamos, sí. Es complicado... Ah, conseguir el contrato, claro. Es que igual algún pre no lo sabe. Cuando una persona lleva tres años en España, okay. aunque sea irregular, puede optar al arraigo social. Pero claro, aparte de los tres años, necesita tener a un particular o una empresa que le quiera contratar que le ofrezca un contrato. Ojo, no que esté contratado, porque no le pueden contratar si no tienes los papeles, no te pueden contratar. Pero sí tener una oferta en firme de alguien que te quiera contratar. Ah, una sí, cosa sí. que digo en vuestra ayuda o vuestra ventaja podría valer un contrato de alguien que te quiere, por ejemplo, incluso para tema de tareas del hogar, por ejemplo. Te quiero decir que tampoco tiene que ser un contrato de una empresa, puede ser de un particular. Oh, vale, creo que es este el contrato de 40 horas y con un mínimo un año. ¿no? Para poder claro. Probarlo, ¿no? Y hay otra opción también, que es que tú te quieras, eh, digamos, hacer autónomo. Ahí ser también autónomo, podría ser, ser montarte tu, tu propio negocio. Mucho me decís si podría ser de consultoría, podría ser de consultoría, o de cualquier otro tema, o de, de reformas, o de lo que tú sepas hacer, o, o te guste hacer. ¿eh? Esa es otra opción. No, sé, no necesariamente tiene que ser un contrato por cuenta ajena, sino también puede ser, oye, me voy a montar yo un negocio. Y ah, con no. eso quiero hacer el arraigo, el arraigo social. Ah, bueno, no no tenía mucha sí, idea de sí, eso. Sí, sí, también se puede. O sea, bien admite bien. las dos los dos caminos. Y ya te lo ampliaré. ¿Vale? O haremos sí, un vídeo de eso. eso. Sí, sí. Perfecto. Bien, ¿Eh? Que es otra vía que tienes. De todas maneras, Porque claro. él estará un poco agobiado. Dentro de ocho meses más o menos podrá pedir el arraigo social siempre que cuente con alguien que le quiera contratar. Pero ah, también bien. valdría que tú te quieras poner tu propio negocio. Hacerte bueno, autónomo, es que bien. ahora te valdría 50 euros al mes, el primer sí, año, es una buena oferta claro. si tú tienes bien. una especialidad algo que creas que puedes aportar vale eso mira lo podemos tratar en un próximo vídeo tienes el chat ya por ahí sí no sí. venga por la que tú quieras venga primero vamos a ir las preguntas de los que estáis ahora en vivo vale la que tú elijas y yo también voy leyendo por cierto aprovecho este inciso el que no haya puesto like os lo vuelvo a decir ponedme un like por fin, que es muy importante para llegar a más gente que mucha gente todavía está emigrando sola como hizo gerson hace dos años y pico y es mucho más duro emigrar uno solo sin información o incluso la de cuatro familiares que te tiran todas las ideas para abajo que, que emigrar arropado o estar en españa arropado por otros planes que te están dando información vale en, lo, en el grupo de telegram o aquí entonces ponedme un like que eso ayuda mucho y si lo veis luego y queréis preguntar cosas ponerlas en los comentarios y ahora los que estáis en vivo ponedlas ahora vale que Jason y yo las leemos la que tú quieras o voy o leyendo por fin que sean un poco relacionadas con el tema no arreigo social y tal Ajá. el debate del asilo que os he prometido al comienzo del vídeo mira es un borrador ha dicho hoy el ministro que era una tormenta de ideas que eso que publicó el país tontería una tormenta de ideas que están pensando que hay que reformarlo pero eso puede tardar os digo yo años incluso vale no os preocupéis y tampoco algunas cosas las veo tan malas ver el vídeo que hice ayer el que está aquí debajo que ahí lo explico al principio vale Venga, alguna preguntilla que tú quieras o elijo yo, son como ver, quieras. Sí, no sé, ver, sí, tón, no sé tón, sí. yo aquí. Y venga, a ver, dice por ejemplo. Dice Mari López, hola, buenas tardes. Mi madre fue a España, a ver si entre los dos la podemos ayudar, no, nuestra no, opinión. No, no, Su madre fue a España hace dos años como turista y se pasó seis meses. A la salida le dijeron que quedó notificada durante cinco años. Puede entrar a pedir asilo en este momento, gracias. Hace dos años y te dijeron que en cinco años. Cachimari López, por poder puede, por poder todo se puede. Ahora, yo no te puedo garantizar que le vayan a tramitar el asilo o no. Claro que. Okay. La en dijeron principio... que en cinco años no podía volver. En Han principio... pasado dos, Gerson. Claro, en principio... Y su pregunta es si ahora puede volver y pedir asilo. Claro, en principio, si en el aeropuerto la dejan pasar, ya. Y si no la dejan, no puedes pedir en, la, en el aeropuerto, pero ya claro. sabéis que en el aeropuerto a los cuatro días te responden y si es que no. Mira, una pregunta buena. Ha salido, perdona. Una pregunta buena: si te deniegan el asilo en el aeropuerto, no os recomiendo que lo pidáis, pero por si acaso, venir con todo preparado como turista, porque si te lo deniegan en el aeropuerto y tienes todo bien de turista, tu reserva, tu dinerito, te pueden dejar pasar, aunque te hayan denegado el asilo. Ahora, si vienes y lo pides en el aeropuerto y te lo deniegan, que es lo más común en el aeropuerto, como no tengas preparado lo de turista, te devuelven. Os acabo de dar un buen tip a todos. Entonces, claro, si tu madre lo quiere intentar, pero que venga con todo. Pero claro, a tu madre igual se arriesga que, aunque venga con todo como turista, no la dejen pasar, porque solo han pasado dos años y la castigaron cinco. Pero si tiene, le sobra billete para avión, que probar, tampoco va a pasar. Claro, claro ¿no? alejarse, Si alguien bueno, le regala un billete de avión, que probarlo. Claro, claro. <ríe> me, me río, yo sé que es serio, pero vamos, hay que darle a todo un poco de, de alegría, ¿no, Gerson? Está complicado el tema ese, pero pero bueno, nos ya quiero arriesgar. Venga venga eh, eh, pero le meto alguna por sí. venga bueno me sigo leyendo yo venga richard eh, Richard chalde dice richard calande dice saludos desde venezuela ayudaría para un trabajo allá en españa mira lo que dice llevar una constancia de haber trabajado en venezuela con una empresa española pues sí claro que te puede valer richard claro que sí e incluso si es la misma empresa española la que quieres aplicar aquí no sé qué empresa será no vamos a decirlo sino eso pero pues te ayudaría mucho más Sí, claro que vale. Por supuesto, todo lo que queráis traer en el currículum vale. Todo suma, claro. Todo, que todo suma, ¿verdad? Claro, todo. Si puedes comprobarlo mucho más, me mucho mejor. Dice, por ejemplo, Carolina Rojas. Eh, Quiere sacar la visa de estudio. En mi caso, estudió contabilidad, pero es cierto que me pueden negar la visa por sacar un curso de nutrición diferente a mi carrera actual. No, no, no, Carolina Rojas. Eh, tú puedes hacerte un curso para la visa de estudios de lo que quieras, aunque no tenga que ver con tu carrera que hayas estudiado. O sea, puedes de, de un curso de nutrición si tu carrera era de contabilidad. Y te recuerdo que la visa de estudios, otra opción que tienes es venir como turista y pedirlo aquí, ¿eh? en los primeros 60 días, eso sí. ¿vale? Pero puede ser el curso de lo que queráis, seguro, ¿eh? Me lees tú alguna o no, eso No es que más ilusión, pero te salen ahí o no. Sí, las, sí, sí, sí. sí, sí, ya los tengo. Venga la, la tengo que, tengo que tú verdad. quieras, esa misma. Yo no las elijo, yo voy al azar. Oye, por cierto, mientras Jerón elige una, las que no respondo las imprimo luego y os las voy respondiendo, ¿vale? En vídeos pequeñitos o en otros vivos, eh, que nada cae en chat corto. Dice: Tengo trillizos, soy de Venezuela, voy con la familia a pedir asilo humanitario y protección internacional, posiblemente. Posiblemente albergo refugio inicialmente. La idea es trabajar online factible. Bueno, según Bien. tengo entendido, no, bueno, según tengo entendido, eh, de pedirlo puedes pedir, claro, pero eso lleva un proceso también. O sea, en principio sí que albergue y cosas así te pueden, te pueden ayudar, ¿no? Si sí, hay niños, creo que te dan prioridad, pero de poder trabajar ya hay que esperar un poco es un trámite también. antonio pérez sí que es factible o sea lo ve lo que pasa es que no vas a poder trabajar por lo menos de forma regular hasta los seis meses vale si pides el asilo humanitario aunque ya lleva aquí dos años y tres meses trabajando irregular entre comillas que no es ilegal porque en españa eso no es ilegal es irregular es un tema de papeleo y, no, y ahí le tenéis un, un luchador nato o sea que no si sí es factible amigo venga de Diner, deimer y Bargen. hola luis mi pregunta es si mi esposa me tiene el núcleo familiar y ya tiene segunda cita de asilo porque ya le van a dar el permiso de trabajo será que a mí me dan el permiso no deimer es individual es individual si se lo van a dar a ella pues genial para ella pero a ti tienes que seguir también Vamos según mi opinión José, cuestas. ¿Tienes alguna? A ver. Es que no vale elegirlas. El truco Ajá. para responder preguntas de chat es cogerla. Porque, sí, claro, si te vuelves claro. selectivo, acabas siendo un gourmet. Ajá. Ninguna te gusta. <risa> Yo, personalmente, privilegié en las preguntas de chat, la que veo, la leo. No. Me entero de lo que va según la voy leyendo. En él es el mejor sistema. Jefferson las va eligiendo. Y no. Y otro invitado el otro día igual. Sí. Hay que decir, claro, no, no. que entonces no te gusta ninguna. Dice, bueno, esta no. Todas, que, Tú no, coge la que no, quieras. Que Venga, que, que no pasa todas, nada. Si yo te mal. ayudo. Oye, que aquí nadie somos dioses. O sea, aquí cada uno aporta su conocimiento y la decisión la tomáis vosotros, pilines Y ponedme un like, por si os gusta. Un like, un like. Venga, una, lee una. Si no, eso no pasa sí. nada. Lo hacemos entre los dos. Sí, vamos. Dice, hola Luis, saludos desde Venezuela. ayudaría por un trabajo allí en España y ahora una constancia. A ah, ya lo he contestado. Española, eso vale. también me pasa a mí, quiero que empiezo a leer la siempre la misma, no sé cómo, pero se repiten. Dice, hola Luis, quiero sacar la visa de estudios en mi caso, estudié contabilidad, pero es cierto que me puede negar la visa por es... sacar un curso de nutrición. Ese diferente. le, le hemos hecho actual. también, joder, la ¿también? ley de las tres. Coge no, otra, no, venga, otra, otra, otra eso Madre mía, anda que no hay preguntas y las tres que sí. hemos sí. puesto. Te juro que esas le hemos dicho. Sí puede ser de nutrición sin dificultad Eso te lo digo fijo espero puedas ayudarme un poco estamos desesperados bueno, pero... mira mira esta te la hago yo Ruth Ruth esta la vas a hacer tú muy bien Ruth ZT dice Prisline alguno me puede me pueda dar alguna referencia de trabajo para mi hermano para su hermano masculino ayuda Ruth tú le puedes ayudar ah. Gerson venga ahí tienes a Ruth ¿Qué le dirías? Él lleva dos años y pico alguna referencia para su hermano para que encuentre trabajo que lo dice un poco agobiada venga ya me encargo yo no te preocupes a ver qué te puedes recomendar que a ruth para su hermano ruth ZT. que te levantes temprano que siga buscando que haga volantes eh, volantes dándose a conocer currículum un poco de volantes de eh, No sé supongamos de lo, de lo que quieras trabajar no que si eres pintor si eres albañil un poco ponerlo en los locutorios eh, algunos lugares donde te dejan en las calles no con número telefónico para que se puedan comunicar contigo en las avenidas lugares que se pueda hacer eso ¿no? después este no sé mandar currículum en restaurantes limpieza lo que sea no sé o sea tienes que intentar de todos lados pero como te digo eh, eh, en principio es eso hacer hacer este como tarjetas no tarjetas y, y tirar no ir tirando o pegar en, con cinta eh, locutorio yo siempre le digo oye oh, no, lo no, del tema yo. de pasear perros lo has visto alguna vez y sí, es una no idea de negocio exacto y incluso hay aplicaciones lo de pasear perros hay claro. que le gusten los animales de verdad lo veo un buen negocio incluso exacto hay aplicaciones no es que me lo ha recordado con lo de los carteles en los en los árboles pero efectivamente además hay aplicaciones Hay aplicaciones. es también, un buen negocio yo que Tengo otra idea de afinas. negocio arreglar móviles hay que le guste más la tecnología más que los animales está proliferando arreglar móviles reparar cambiar la pantalla del móvil cambiar la batería del móvil así es un buen negocio. Claro. Sí, ¿A que sí? Sí, sí Estoy sí, dando también, en el clavo. También. No, eso, eso, eh, tú lo has visto. A mí se me ocurre, ¿eh? Sí, o sea, sí, eso sí, sí, sí, lo sí. montas en cualquier lado. No digo que no lo hagáis si no tenéis papeles, eh. no os estoy dando. Yo digo lo que veo. Claro, y, y, y aquí o sea, hay una una, explotar, pre... explotar lo que sabes, ¿no? También, lo que sabes, ¿no? lo que, que sabes, exacto. Entonces a que le guste sí. la tecnología, se ponga a arreglar móviles que va a tener negocio fijo. A todos se nos cae el móvil. Lo digo porque tengo una conocida que le ha pasado. Y se lo han arreglado. Le han cobrado 90 euros. Luego mira, ¿cuánto vale una pantalla nueva? ¿eh? Vale 20 euros. Claro, la diferencia es ponerlo. Y eso ahí lo puedes poner en cualquier lado. Y, y, insisto, en no algo que lo hagáis, ¿eh? Y a que lo gusten los animales, vamos. Cuidar animales, pasearlos, cuidarlos de vacaciones. Oye, aquí hay una pregunta que me ha asusta, me asustado. Dice Pedro Morales. Mira la pregunta, ¿eh? Está ahí en el chat, ¿eh? Hola, tengo una pregunta. Si mis crímenes en USA afectan en España. ¿Pero qué crímenes has hecho, Pedro? No nos asustes. <risa> si son crímenes pequeños, no tiene nada que ver. Pero si no, para eso es lo de tías. Que preguntáis mucho qué es tías. Pues es justo eso. Tú con ETIAS, que todavía en el año que viene a estar en vigor, no es una visa. Tú te meterás por internet, Pedro, metes tu pasaporte, no sé qué tal, cuatro cosas, pagas siete eurillos, creo que son, y el propio la propia internet te va a decir, pues no le pasa nada, puede usted venir, Pedro. O te va a decir, no, no venga que no le vamos a dejar entrar. Eso es precisamente tías Pedro. Para lo Ese que me estás es. preguntando. Ahora, bueno, pues, como todavía no está en vigor, no lo puedes mirar. ¿Vale? Pero ETIAS es exacto, un registro de viajeros, es que muchos lo preguntáis, ¿qué es tías ¿Va a ser una visa? No. Es un registro de viajeros para ver si tú tienes antecedentes penales y te van a dejar entrar en Europa. Claro, eso es lo que va a ver ¿no? Todavía no. Sí, todavía está, no, en el 2021. Todo. Pero que no os asustéis, se hace todo por internet. Claro. Paga 7 euros, 9 euros, no sé cuánto es. Un es un formulario, es, pero ¿no? Es un formulario, exacto. Pides, claro, claro. pides tal, eh, pones tus datos, entonces eh, la Interpol lo mira claro. y te dice: Pues sí, puede usted venir o no. Tiene usted no, aquí unos crímenes terribles que no puede entrar. Claro. Es eso. Sí, sí, vale, sí, mira, sí, nos claro, ha venido la bien la pregunta, Pedro, lo decía un poco en broma, ¿eh? a día de hoy pues no sé según el grado cómo hayan sido los crímenes y si se hayan prescrito o no hayan prescrito vale amigo pero para eso será de tías decían broma ¿eh? venga alguna preguntilla que quieras elegir mira yo cojo un azar. román gómez hola a todos cómo puedo ser parte de prislines soy de perú y ahora me encuentro viviendo en bilbao podría apoyar en todo lo que es publicidad román gómez métete al grupo de telegram debajo del vídeo tienes el enlace y ahí tienes casi a 3.000 PRIXLINERS Ayudándonos las 24 horas en todas las partes del mundo. Y seguro que en Bilbao hay muchos. Simplemente así, entrando en el grupo de Telegram, ¿vale? Y suscribiéndote, por, por cierto, el que vea este vídeo no esté suscrito, que se suscriba. ¿Alguna preguntilla más que quieras, Pedro? ¿Gerson? Oye, cuéntate abriste alguna cuenta en el banco? Que estoy leyendo aquí BBVA me ha venido a la cabeza. Yo creo Te que. Te pregunto, en estos dos años, ¿tienes cuenta en el banco o no? Yo te pregunto, porque es que les cuesta mucho no, abrir no, la hay, cuenta, eh, incluso hay aunque hay unas ve... cuentas ahí por, por internet, algunas que, que son cuentas por internet, la verdad no Algunos sí, sí me he enterado que algunos ya han con el cuentas, pasaporte te abrían cuenta cuentas, y esas cosas. cuentas, claro sí, sí. Yo he escuchado que sí se puede. No, no. Vale. Dice, mira, por ejemplo, CDLM1946MFC. Nos dice, "Buenas tardes, Alejandro de Bogotá. ¿Cómo me realizaría el trámite si voy a vivir en Barcelona?" Pero voy a solicitar el asilo en Madrid, ¿cómo es el trámite para trasladar la entrega a la tarjeta roja? Pues eh, pues casi pídelo directamente. Mi consejo es que lo pidas en Madrid directamente a día de este vídeo, en este momento, porque en Madrid están dando las citas para dentro de 10 días. Y en el resto de España están tardando, amigo. Pues directamente lo pides y ya está. No te empadrones en Barcelona y luego ya te empadronas cuando lo hayas pedido. Mi opinión. Wilson, yo a ti no te veo con la tarjeta roja no, no, no por nada que es que ya con ocho meses te queda sabes lo que está pasando con la tarjeta roja algunas personas van hoy por ejemplo a pedirlo y le dan vale un papel como que usted quiere pedir el asilo uh -huh. venga dentro de 11 meses. once meses meses. Ahí está pasando en toda españa excepto en madrid entonces lo que te digo por las fechas que tú veo es que tú dentro de nada ah, no. no en madrid te dicen te dan un papel usted quiere pedir el asilo venga usted dentro de diez días pero te vas a otras provincias 11 meses hay casos 11 meses. 11 meses 8 meses para la para la blanca claro para la blanca para la te blanca dan un papel listo y... este en barcelona que lo dan en año año y medio Brasil, eh? exactamente en cambio en madrid lo están dando en 10 días 15 días una de las cosas de este borrador que ya ha dicho el ministro que es una tormenta de ideas que es que esto cambie porque no es correcto que una persona que quiera pedir asilo la manden para dentro de 11 meses para blanca, para blanca, como muy bien ha dicho. Para blanca. Es la primera, claro. es la primera. Entonces te dan muy cucos, te dan un papel. Usted quiere pedir asilo, te dan. No, venga dentro de 11 meses. En Madrid lo han, lo han arreglado, ¿eh? Hace ocho meses en Madrid también tardaba, pero ahora está arreglado. Y lo quieren arreglar para toda España. O sea que no lo tengáis tampoco. Bueno, venga, ¿alguna preguntilla más, PRILINES? Y si no, pues nada, ya estamos. Nada, Pedro, amigo. Eh, venga, Eduard Franco, si es alguna pregunta urgente, ponerla ahora, ¿vale? Prilines, antes de que acabemos el vivo. Dice Eduard, eso, oye, se me ha olvidado, ayudaros ahora mismo entre vosotros, ¿vale? Ahora mismo en el chat, ayudaros, los Prilines avanzados. Y en Telegram, ayudaros siempre que entréis a preguntar. Si ves preguntas que sabéis responder, responderlas, por fin, por fin. ¿Vale? Es fundamental comunidad entre todos, porque si no, yo solo no puedo ayudarlos a todos. Son muchísimos. Claro, hay, hay que Claro, que hay que, que ayudarse. Vamos. De licencia de conducir que tal andas de conocimientos de licencia de conducir ¿cuál sería la pregunta? Mira dice Natalia la licencia de conducir colombiana joder se puede homologar desde acá en España o cómo es el trámite tú sabes algo de eso la, la, no sé mucho, Natalia, pero, sí pero yo creo que se, se tendría que homologar aquí sí eso seguro sí sí eso seguro claro. eso es seguro lo que no sé si te hacen un examen total o bueno eso lo dejamos no, para otro día yo creo que sí vale a lo mejor sepas, antonio pérez dice luis el trabajo online de freelancer independiente puede hacerse incluso con la tarjeta blanca ya que no es monitoreado por hacienda o el gobierno antonio pérez yo no te digo que lo hagas por poder hacer claro que lo puedes hacer y tú mismo te estás dando la respuesta yo aquí no os voy a decir que hay nada de, ah, irregular Lenas. pero tú te has dado tú mismo te has dado la respuesta lo que sí te puedo decir a relación es que con la visa no lucrativa ver los otros vídeos qué es eso que puedes residir legalmente en españa pero no trabajar con la visa no lucrativa es una visa que te dejan entrar como para los digo yo para los turistas ingleses para tomar el sol para descansar puedes estar residir legal pero no trabajar pero lo que la visa no lucrativa sí te permite es lo que le ha preguntado tener un negocio fuera que lo puedes manejar por internet es una idea vale si no tienes. si estás irregular, pues yo no te voy a decir, por pues poder, claro que puedes. Ofelia Lucy Roque, a ver, ¿qué, qué, ¿qué cuál es la pregunta? ¿De reagrupación qué tal andas? Reagrupación. Digo en conocimientos. Por lo de tu prima pues sería, que me decía. Pues de, pues Habla, dice que si podemos hablar de reagrupación. Eh, sé que el trámite puede ser de de tres a seis meses ¿no? lo que sí. demora para que salga la tarjeta no Es sí. más o menos lo que demora ese trámite no Pero algo algún conocimiento más que quieras aportarles Te pregunto y eso ya son perdóname Mira, bueno, te digo la de Lía. Dice, si pides asilo no puedes volver a tu país en 5 o diez años. Mejor te esperas ocho meses, claro, mira, te está dando el consejo ella. Mira, te lo leo. Lía Gómez, léelo tú, mira. Si pides asilo no puedes volver a tu país en 5 o 10 años. Bueno, eso de 10 lo veo un poco exagerado, ¿eh? Mejor te esperas ocho meses para el arraigo y puedes salir a visitar a su familia y regresar. Esa es una ventaja que no te había dicho. Mientras estás tramitando el asilo no puedes y de hecho te digo más la mayoría no, de los Podría irme ahora porque tengo que Claro, hombre, poder puedes, pero no debes, no de, no te conviene. Por poder te puedes ir ahora mismo, Gerson. No quiero, no quiero, no. Claro, no quiero. pero Me escucha, eso aquí no secuestramos a nadie. Claro, claro. Ay, por cierto, Prilines, mañana no viene el abogado. Me acaba de poner no un llega, WhatsApp no estaba no. Gerson que no sí. llegaba mañana, que vendrá el próximo viernes. Le he regañado mucho, le he dicho que tiene que haber una continuidad y que el letrado viene todos los viernes, pero se tenía que ir de viaje y me ha pedido disculpas, ¿verdad? Me ha llamado justo antes del vídeo. Sí, sí, le vamos a disculpar no. por un viernes. Por un viernes le disculpamos, para el siguiente tiene que estar. Que, que Pero tiene razón la chica, porque el asilo luego te van a, va a tardar mucho en darlo. Aunque tú estás buscando la tarjeta roja para poder trabajar, si no me equivoco. O claro. sea, en tu idea mental. Pero cuando te digo que te están dando pala blanca 11 meses, ya por eso entiendo por qué te echas para atrás. Claro, Me va no, siguiendo, no. ¿verdad? va no, siguiendo. No, no, obviamente, pero claro, Como tú dices aquí en Madrid. Claro. Tiene su, en Madrid su ventaja, serían 10 no, días, pero te, en 10 días sería para la blanca, pero con la blanca no puedes trabajar. Bueno, Tendrían que pasar seis meses. 6 meses. Y seis meses y casi eso. Y seis te digo días. más, luego también necesitarías un contrato para trabajar con la roja, que es lo un que un buscas, claro. claro. O claro. un freelance, o también vale un freelance. O un, y la idea que te he dado yo con el, el, el arraigo social también pues el freelance acepta autónomo no, ajá, o sea que yo cambiar. no te veo a ti con la roja eh, amigo claro, a ver no, te lo digo no. con cariño eh, pero te estoy haciendo no, el no, claro es una alternativa es que una alternativa pensando, pero que te estoy pero, rebuscando pero, claro pero, o sea, sí sí lo estoy pensando igual claro todavía, ¿no? No está, no está, no está es que me lo ha preguntado ¿no? y digo mejor lo hablamos en el, en el vivo para sí. que aprendamos todos vamos que a ver Alejandra ponme la pregunta y te contesto si en vez de decirme porfa contéstame me la pones es que a donde alejandra dónde estás a ver mira os recomiendo a un abogado muy bueno tramitex abogados que está ahora mismo en el eh, chat con vosotros vale es muy buen abogado da muy buena información además también por internet ¿eh? os lo recomiendo porque ha, ha surgido está ahora mismo en el chat ahí lo, ahí lo tenéis es un buen, os va a hacer muy bien los trámites de todos estos trámites. Porque sí. yo os doy la información, yo no soy abogado, yo traigo invitados y tal. Saludos, trámitex, abogados. Es, es, son buenos profesionales. Sí, claro, si son confianza, claro, está bien. Está bien. Exactamente. Sí. temas serio, ¿no? Personas serias va bien. Pues nada, Prilines, si Gerson quiere añadir algo más, yo he tratado de que haya estado lo más a gusto posible. No, si sí, todo bien, todo bien. ¿Quieres, si quieres añadir algo más es tu momento de oro wow. ante todos los prelines. Luego que todos querrán conocerte. Yo diré ah. si queréis contactar con gerson poner un, un comentario y si él los contesta, pues ahí le tenéis. Y si no, pues es su es su lo que, intimidad. Que podría, lo que podría añadir, qué sé yo. A ver que que vengan, que sepan que aquí no es nada fácil, ¿no? que, que acá es duro, hay que ser constante. Hay que venir con la, con la cabeza, con las ideas claras, que sepas que aquí hay que la bien para poder este poder conseguir lo que quieres. Hay que hay que lucharla, hay que lucharla a tope, a tope aquí. Y tú y, estás contento de haber venido ya estos dos años y pico. Sí, de todas maneras. ¿Lo volverías a hacer, Jackson? Sí, sí, claro que sí, lo volvería a hacer. Ya como un, un poco más de experiencia, más maduro quizás, pero sí. Por eso, por eso les digo yo que es muy importante que os veáis todos los vídeos. Insisto, no porque nos veáis, sino por vosotros, ¿verdad? Claro. Es, es importante la información, ¿no, Es eso? importante la información, de todas maneras. Sirve mucho, claro. pero mucho no perder, para no perder tiempo y, y cosas, ¿no? Claro. Y para. Pues, Prilines, que muchísimas gracias a todos los que habéis estado ahora en vivo. Muchísimas gracias a los que, lo que veis luego el vídeo. Los que lo veis luego dejar las preguntas en los comentarios que os las vamos a ir respondiendo y los que las habéis puesto ahora en el vivo y se han quedado sin responder yo me lo voy a imprimir vale que muchísimas gracias especialmente a jerson por haber estado un valiente ah. un gladiador como digo yo los PRIXLINERS son soldados sois valientes salís de la zona de confort sois los más avanzados de cada país no, claro, sí, porque claro. tenéis la eso y salís la vida es así la vida es así la vida claro dura y hay que, hay que seguir. es dura y es como se saca para adelante muchísimas gracias jerson Gracias, gracias a ti. No, a vosotros. Muchas gracias, Pirilines, ¿vale? Nos vemos, nos vemos, chao, chao, chao.